Doctor, buenas tardes. Vengo porque en su puerta hay un cartel que dice que usted lo cura todo. Y si no me cura, me regala mil dólares, ¿es cierto? Exacto. Si no lo curo, yo le pago mil dólares en efectivo. Pero si lo curo, me paga usted a mí doscientos dólares por la consulta. <risa> ¡Qué bello? Eh, vengo porque no me sabe la comida, no tengo sabor ni gusto a nada. Ah, mira. Acá tengo un tecito. Este te va a ayudar. A ver. Oh. ¡Estos son odines. <risa> <risa> Soy el mejor, 200 dólares de la consulta <risas> ¡Quistoso! Una hora después ¿Doctor? ¿Sí? Soy yo otra vez, eh, fíjese que perdí de la No me acuerdo de nada Uy, mal ahí, mira, tómate este tecito que te... No, si esos son dos que me acaban de dar, doctor? ¿sí? Soy el mejor, 200 dólares más por la consulta ¡Ay, maldito! Una hora después ¡Ay, doctor! Esta vez sí, quedé ciego, no veo nada, no puedo ver Uy, eso sí que no lo puedo curar Tome sus mil dólares. ¡No, pero ese es un miserable dólar! <risa> ¡Soy el mejor!